Aquí estamos escribiendo. Aquí. Bueno, programa de... El programa de... Tecnologo. Eso es una tarea. Uy, no. ese o poco es tarea? Vale. No, ese poco estaría tarea. <risa> Yo no sé por qué. No. Uy, no, parque. Uy, no. Bueno. Enviamos esta y después vamos con la otra. Bueno. Y después depende, ¿no? Bueno, ya.